Muy buenas noches, estimados seguidores de la red mexicana de quinodermos. Espero que se encuentren todos muy bien. Este, y bueno, pues hemos llegado a un, este, a un día más de la quinoentrevista. En esta ocasión nos tocó el martes. Y estamos muy contentos porque en el marco de la Semana Nacional por la Conservación estamos con unos especialistas en esta área de la conservación de especies. Estamos con nuestros amigos de... Guerrero Bios, este, Guerrero Biodiversidad AC, que es una eh, iniciativa eh, que nos propone una nueva apuesta pues, por, la, con la, por la conservación de nuestros recursos del sureste mexicano, principalmente de los estados de Guerrero y Michoacán. Y estamos esta noche con la doctora Adriana Lechuga, eh, con el licenciado biólogo este, César eh, Arroyo, eh, y con los chicos, eh, Saraí Sánchez, Ixel Paulina Saucedo y Cristian Aguirre, que son este, biólogos, algunos biólogos de formación, este, y pues unos entusiastas de la conservación, ¿no? Entonces, pues la doctora eh, nos va a platicar un poquito, y también los chicos, de qué es este proyecto de Guerreros Biodiversidad, de qué se trata, eh, ¿Por qué surgió esta idea de empezar este, a trabajar con esta zona del país? Eh, y bueno, también nos van a platicar un poquito de quiénes son ellos, ¿no? Entonces me gustaría comenzar la entrevista con la doctora Adriana. Ahora si puede prender su cámara, abrir su micrófono para presentarla. Aquí estoy. Hola, buenas tardes, noches, ya. Uh -huh. Buenas noches, doctora. Pues si nos puede platicar nada más antes de que comencemos este, con su presentación, eh, pues, ¿dónde trabaja usted y qué fue lo que la llevó este, a integrarse a este proyecto de Guerreros Biodiversidad? Ok, bueno, pues ya, como, como lo dijo eh, nuestra compañera, que agradecemos mucho a la remex que nos den esta oportunidad de dar a conocer el trabajo que hemos hecho en parte del Pacífico Sur Mexicano en Guerrero. Eh, pues mi nombre es Adriana Lechuga y trabajo en la Universidad Michoacana. Soy profesora investigadora de la Facultad de Biología. Y pues en el día de hoy les queremos presentar eh, un poco del trabajo que hacemos, ¿no? Que hemos hecho en los últimos tres, casi cuatro años de trabajo en las costas de Guerrero. Muy bien, doctora. También les presenta el biólogo César Arroyo. César, ¿estás por ahí? prendas tu cámara y te presentes hola ¿qué tal doctora? muchísimas gracias este, quiero agradecerte también a ti y a toda la REMEC ¿no? que nos han hecho esta invitación en la semana entonces pues me presento, mi nombre es César Arroyo, como ya lo dijiste este, soy presidente fundador de Grobios AC, este, Guerrero Biodiversidad, como tal pues como ustedes han visto son proyectos socioecológicos para la conservación y protección de la biodiversidad Michoacán Guerrero muchas gracias muy bien. Y chicos, pues en el orden que ustedes quieran presentarse, nada más para que nos digan este, si son estudiantes o ya son biólogos y cómo se unieron a este proyecto. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Araí Sánchez. Eh, soy pasante de, de la Facultad de Biología y bueno, me uní a este proyecto por el proyecto de mi tesis. Y bueno, estamos trabajando con eso. Muy bien, Sara. ¿Y en qué es tu tesis? Es sobre ballena jorobada. Eh, en, ahí en las costas de, de Guerrero, en Papanoa. Ya más adelantito en la presentación podremos pues, a, hablar un poquito acerca de eso. Muy bien. Adelante, Hola. chicos. Buenas noches. Soy Paulina Sosa Uh, soy estudiante de la Facultad de Biología de la Universidad de Michoacana. Uh, curso noveno semestre y estoy realizando mi servicio social junto con Grovis. Buenas noches, eh, mi nombre es Cristian, soy biólogo por la eh, Facultad de Biología de la Universidad Michoacana y eh, yo estuve trabajando en, en el Ejido Papanoa. Eh, mi trabajo de tesis fue sobre. Sobre interacciones entre eh, pobladores rurales y la fauna silvestre, y les voy a platicar un poco sobre mi trabajo más alto. Excelente, Cristian. Y creo que ya estamos todos, ¿verdad? Entonces, le cedo la palabra a la doctora Adriana para que nos empiece pues, a platicar más de qué es este Guerreros Biodiversidad y cómo surge esta iniciativa. ¿Puede compartir bueno, su pantalla? Sí. sí, voy a compartir pantalla y voy a ser muy rápida en la presentación. Bueno, eh, como ya lo comentamos, el proyecto general que eh, se titula Guerrero Biodiversidad, es un proyecto, es el principal proyecto y bajo este título se, se engloban ¿no? todos los proyectos que hemos estado realizando. Es un, un proyecto que lleva a cabo la Universidad Michoacana y una asociación civil. La asociación civil se, se llama Guerrero eh, Grobios AC y su proyecto principal es Guerrero, eh, Guerrero Biodiversidad. Entonces nada más les cuento muy rápidamente. Aquí este nuestro compañero eh, César Arroyo es oriundo de papanoa y muy rápidamente cuando yo te, le daba clases en tercer semestre a César yo invitaba a mis alumnos a llevar a Cihuatanejo a hacer sus prácticas eh, de zoología, ¿no? Estamos hablando de, del 2016-2017 y me decía no para qué vamos a Cihuatanejo? vamos a un lugar más bonito y me decía Bahías de Papanoa. Entonces yo decía, no, pues es el lugar que yo creo que ni en el mapa existe, ¿no? Y mi sorpresa fue que al final llevamos a todo el nivel, esto quiere decir que a todos los chicos que cursaban en aquel entonces la materia de zoología, digamos la zoología 1, la zoología básica, en tercer semestre, pues llenamos un hotel en Bahías de Papanoa, ahí tenemos la, la muestra, ¿no? Y entonces ahí fue donde conocimos Bahías de Papanoa. Y un año después, un año después, pues entonces inicia esto de, de, del proyecto, ¿no? Que hemos titulado Guerrero Biodiversidad. En esa primera salida, pues nos acompañaron algunos profesores de la universidad. Éramos un grupo pequeño, pero ahí realmente reconocimos, ¿no? La, la gran diversidad que tenemos en Valles de Papá Noa. ¿Por qué Guerrero? Guerrero es considerado un estado eh, biodiverso dentro de un país megadiverso como lo es México y además, pues Guerrero tiene al igual que en muchas partes de México situaciones importantes, problemáticas de pérdida de hábitats. Este, y además Guerrero es uno de los estados pues menos estudiados en el país, ¿no? Nosotros encontramos que la costa grande de Guerrero es, es digamos como nuestro nuestro laboratorio, ¿no? Pero nuestro centro de trabajo siempre ha sido Bahías de Papanoa y Bahías de Papanoa pertenece a, en gran parte a un área natural protegida con categoría de santuario que se llama Santuario de Tortuga Marina, Playa Piedra de Tlacoyunque. Uh -huh. Muy bien. Entonces, el programa de Guerrero Biodiversidad pues, ha acogido a, a, a muchos chicos, ¿no? estudiantes, tesistas, prestadores de servicio social, voluntarios que se han sumado a este gran proyecto y hemos hecho... Eh, varios trabajos. Yo quiero nada más comentarle que somos un grupo de profesionistas dedicados a la protección, conservación de la biodiversidad, así como a concientizar, queremos concientizar a, a la población, a la gente de todos los niveles, eh, sensibilizarla de la importancia que tienen nuestros recursos naturales. ¿no? Somos investigadores, somos tesistas, somos estudiantes, somos prestadores de servicio social y jóvenes voluntarios, en su mayoría de ellos, oriundos del estado de Guerrero, que se han sumado a este proyecto. ¿Qué hemos logrado? Hemos, a través de estos casi cuatro años, hemos reconocido la riqueza, gran riqueza biológica de fauna, tanto de ambientes terrestres como de ambientes acuáticos, ¿no? básicamente marinos, y obviamente la REMEC, ¿no? ¿Por qué la REMEC? Porque uno de los, de los primeros y más importantes proyectos que yo creo que hemos hecho, bueno, lo queremos mucho que por, porque fue el primero y porque nos permitió conocer lugares increíbles fue hacer un estudio sobre los equinodermos de las costas de Guerrero. Entonces, hemos hecho ese reconocimiento tanto de fauna terrestre como de fauna marina que vamos a hablar ahorita en lo que es la Costa Grande de Guerrero. Se preguntarán qué es la Costa Grande. La Costa Grande es de, desde Cihuatanejo, en el estado de Guerrero, a poco antes de, de, de, de la localidad de Acapulco. Entonces, pues realmente es una buena parte del Pacífico Sur, ¿no? También realizamos estudios diversos e hemos implementado acciones de conservación y protección de la biodiversidad. Vamos a hablar de uno de los primeros proyectos, uno de los, de, de, de los que hemos estado realizando y voy a enfocarme al, al, a, esta, a este trabajo que hacen en Barra de Potosí, ¿no? En Barra de Potosí hay un grupo muy importante que uh, trabaja sobre, con ballena jorobada, ¿no? Han hecho un trabajo, eh, hacemos un trabajo colaborativo con of Guerrero, que son conocidos como ballenas de Guerrero, y que trabajan ellos en, en, en Barra de Potosí, muy cercano de Bahías de Papanoa. Estos, esta, esta fundación, esta fundación, eh, Ballenas de Guerrero hace un trabajo de investigación sobre mamíferos marinos que habitan las costas de Guerrero específicamente en Ixtapaz y Guatanejo y en Barra de Potosí y tienen un trabajo de colaboración con la gente de la comunidad, con los niños, con los jóvenes, con las mujeres y con los pescadores ¿no? han logrado algo súper increíble súper reconocido han encontrado que la cooperativa turística ha superado a la cooperativa pesquera, ven ustedes las imágenes del pueblo donde han trabajado en, en muchos aspectos de darle esa visión a, a la ciudad, ¿no? De hacerla este, un pueblo que apoya mucho a la conservación y en este caso a la a ballena jorobada, ¿no? Entonces, sabemos que en Costa Grande habitan más o menos unas 20 especies de mamíferos marinos, entre ellos ballenas, delfines y lobos marinos. A ver si escuchan el audio. Es un audio que grabamos del canto de las ballenas, ¿no? Es una forma en que ahorita Saraí rápidamente nos va a explicar sobre el trabajo que se hace, ¿no? Es un trabajo muy bonito, es un, es un trabajo que, donde se pueden hacer estudios sobre diversidad, sobre riqueza este, de especies marinas. Queremos empezar esto de las rutas migratorias, aspectos de ecología y obviamente aspectos de conservación y protección. Entonces, yo quiero invitar a Saraí para que nos platique un poquito del trabajo que ya ha hecho en esta en este en este aspecto. Adelante, Sara. Gracias, maestra. Eh, bueno, pues sí, como, como ya comentaba la maestra Adriana, eh, estamos tratando de, de incluso replicar un poquito lo que se está haciendo en Barra de Potosí eh, con la Fundación de Wells of Guerrero. Eh, en esta zona de, de Puerto Vicente Guerrero encontramos una variedad de, gran variedad de mamíferos marinos. Y bueno, nos hemos enfocado en, en mantener a la ballena jorobada como la especie bandera. Y ya que, bueno, es una es un atractivo turístico, ¿no? Y bueno, estamos tratando de capacitar a, los, a la comunidad eh, lanchero, de los lancheros, de los prestadores de servicios náuticos, para que ellos puedan ofrecer este servicio y, bueno, apoyar a la a la economía de la comunidad y para que ellos puedan hacer una eh, ciencia ciudadana eh, para que ellos puedan eh, ofrecer un, un ecoturismo responsable y bueno que, que aprendan esta parte de la conservación y la protección de los, de los mamíferos marinos que llegan a, a esta zona y bueno porque es muy importante no ya que las ballenas jorobadas pues llegan ahí a, a a, a parir y a criar, ¿no? Eh, a reproducirse. Entonces, este, bueno, es parte de, de este proyecto el involucrar a la comunidad en la conservación. Ok, gracias. gracias. Bueno, aquí gracias. tenemos algunas imágenes que a ver si las podemos este, compartir um, de, de alguna de las experiencias, ¿no?, que hemos tenido nosotros al, al a andar trabajando con Sara. ¿no? En, en campo, eh, con los pescadores de, la, de, la, de las comunidades que nos han permitido ¿no? el tener, eh, estar trabajando con ellos. A ver si ahorita se puede compartir. Creo que no se está compartiendo. No, creo que no. no. Bueno. Ah, ya. Solo un poquito. Sí, no, está tardando un poquito. Mejor este, los invitamos a, a que nos visiten en la... En la página, ¿no? Permítame. Uh -huh. Ok, lo voy a cerrar aquí. Es que se metió otra página. Entonces, eh, este, ese trabajo que hemos estado realizando nos ha permitido este, el tener ese, ese trabajo. Hemos compartido, ¿no? Cuando los, los pescadores salen a hacer sus actividades, nosotros nos invitan y hacemos recorridos con ellos y nos ha permitido de esta manera estar reconociendo la diversidad que tenemos de, de mamíferos marinos. ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen. La, lo que está abajo son videos de delfines, de ballenas, de encuentros que hemos tenido con mamíferos marinos en esos recorridos y que hemos utilizado para el trabajo que está realizando Sara y otros compañeros más. ¿no? Muy bien. Luego vendría otro programa también muy, muy bonito que hemos eh, desde un principio, bueno, no desde que empezamos nosotros trabajando en Valles de Papanoa, sino fue un poquito después, fue el, el trabajar con los diferentes campamentos tortugueros que hay en el santuario. Hay más de 10 campamentos en el santuario Playa Piedra de Tlacoyunque, que se llama el santuario. Y bueno, este um, lo que hemos, eh, hemos reconocido es que cada uno de los campamentos trabaja de una manera diferente, ¿no? Hay campamentos que están muy bien organizados, hay campamentos que tienen 10 personas, hay campamentos que tienen 5 o un campamento que tiene una persona, ¿no? Entonces, hemos reconocido más o menos ese trabajo que se ha hecho a lo largo de, de, de varios años, ¿no? De muchos años en el santuario, donde se me pasó a de decirles, arriba tortugas, arriba tortuga golfina, la negra, este, la, uh, la, la tortuga laúz, y se han hecho algunos registros de la tortuga carey ¿no? Entonces nosotros reconocemos que se han realizado actividades de conservación, protección y monitoreo de tortugas marinas, hemos realizado cursos de capacitación. Eh, cursos de capacitación a campamentos tortugueros, hemos realizado talleres de educación para la conservación y pues obviamente reconocemos el gran valor que tiene el trabajo que noche con noche hace la gente de la comunidad en todos los campamentos, ¿no? A sus posibilidades, con sus limitaciones, pero muy reconocido. Y pues entonces yo quisiera, no sé si esté Kevin y si no pues César, ¿no? Que nos platique de este trabajo que hacemos con Sedmar, eh, nosotros. Hola, buenas tardes. Está Kevin, sí está Kevin. Sí. Adelante, Kevin. Este, uh -huh. yo soy encargado de, de coordinar lo que es la recolecta, la siembra y la liberación de tortuga en el segmento número 27, que está ubicado en Puerto Vicente, Guerrero, de lo cual llevamos una recolecta de 257 nidos, de los cuales dos son de tortuga laúd y uno es de posible carey. En el campamento, el cual nos está apoyando 10 maestros y 10 alumnos. Ok, algo sí. más que quieras. Hasta ahorita llevamos una, la liberación, son de mil tortugas que hemos liberadas ahorita que han, que hemos tenido en nuestro campamento. Kevin, voy a interrumpir tantito a la doctora este, Lechuga porque te quiero preguntar sobre este campamento. Bueno, sí. eh, yo por las experiencias que he tenido acá este, en Vallarta, con campamentos tortugueros, sí. eh, pues esto es mucho trabajo, ¿no? Y tras bambalinas nos comentaba César que eh, ustedes a veces necesitan más voluntarios y más manos, entonces no sé si quieran aprovechar el momento para invitar a la gente... O para platicarnos pues qué tanto este trabajo implica esto qué tan difícil fácil es dejarlos interrumpo tantito un poquito también yo este cómo lo ¿Cómo ven, ven? Sí, sí. sí gracias cómo lo ves este dice campamento tortuguero setmar obviamente es una colaboración que tenemos entre varias este incluso academia que es la universidad michoacana el setmar que es una preparatoria Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 27 e, y en colaboración de Grobios AC. Este, presentamos a Kevin, que es uno de los coordinadores del campamento Vaya por la asociación. Kevin está como prestador de servicio ya que está en capacitación. Vaya es un chico que está en Jóvenes Construyendo el Futuro en, unos, en un programa federal, lo cual se le está este, llegando una beca por el... el la capacitación que Grove le está haciendo vaya Kevin hoy te está como de campo como técnico de campo para esto es coordinador del campamento lo cual pues somos varios que sí es muy difícil el campamento tortuguero y todos lo sabemos que la conservación de la tortuga marina y más que nada en estos tiempos es muy difícil que no hay pues vaya apoyo por las dependencias este encargadas entonces hemos hecho una colaboración entre universidad preparatoria y para esto, Grobios, lo cual, pues, tenemos prestadores de servicio social por, por las tres este, instituciones. Y, y, pues, están invitados de, todo, de todos los que nos están escuchando, pues, todos son bienvenidos a, a este campamento, vaya, que es para todos. Excelente, César. Y, pues, nada más para terminar con esta parte... Si una persona se quisiera acercar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escribirla directamente a ustedes como Guerreros de Biodiversidad, a Anselmar, a la Universidad Michoacana. Claro, eh, claro que sí, está ahí el correo. Este, Al final vamos a poner el dato. Este es .ac .gmail .com. Este, Como ahí te, nos pueden escribir en el asunto Tortuga Marina y ya nos pueden explicar sobre qué es lo que quieren hacer. Este, ya le vamos a dar un seguimiento en, en, en su solicitud. Excelente. Pues, doctora, sí. si quiere que sí. continue, Ok, gracias. Sí me escucho, ¿verdad? Es que tuve que aquí hacer un... Sí, regla. claro. Sí, este, yo creo que la participación de Kevin es fundamental, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo de cómo este, hicimos muchos trámites para poder este, que Kevin entrara, ¿no? Por ejemplo, para poder tener un chico becario... Y, y además, este, pues está capacitando, ¿no? Además de que está este, se está aprendiendo, está recibiendo una beca y están ganando las tortugas, ¿no? Eso es lo más importante. Uh -huh. Bueno, otro de los proyectos que también hemos realizado es un estudio que hizo una chica que está a punto de titularse Carla. Ella hizo un trabajo eh, más o menos como de un año registrando mensualmente la fauna arrollada en carretera. Eso es bien importante. Tenemos Nosotros queremos hacer toda una campaña de señalética para que al menos en la carretera federal Cihuatanejo de estamos demostrando que... La, la muerte de fauna silvestre por, por arrollamiento es impresionante. Imagínense ustedes lo que pasa en las carreteras de México, ¿no? Nuestras carreteras de México no tienen esos diseños de pasos de fauna que los proteja o al menos minimice la mortandad de la fauna. Entonces, en una noche, por ejemplo, llegábamos a colectar eh, hasta 23 registros diferentes de animales en una noche, ¿no? Entonces, aquí la la idea es promover con las, a, las, a, las organizaciones, las auto, autoridades este, municipales, estatales o a lo mejor federales, promover esto no nada más en Bayas de Papanoa ni en la carretera cihuatanejo Acapulco, ¿no? México requiere de este tipo de infraestructuras ya. O sea, son miles y miles de animales que mueren por arrollamiento en nuestras carreteras. Uh -huh. Y Carlita, bueno, Carlita ya está a punto de titularse en este aspecto. Otro estudio que también está en... Veremos, ¿no? Es el de Quirópteros. Es un grupo súper fascinante este, de, de, de, el, de los mamíferos, ¿no? Que hemos reconocido en un año de trabajo más o menos unas 20 especies. Este está, también está como en stand-by, este proyecto, pero seguramente este, en un tiempo muy cercano logremos este, terminar con ese trabajo, ¿no? O sea, nunca vamos a terminar, pero digo, hacer un acercamiento del estudio de Quirópteros. Y tenemos otro trabajo que se, el tema principal no es. No es el tema del trabajo en sí, pero el tema es conocer qué, qué, acercarnos a la comunidad, conocer cómo la gente percibe a la fauna silvestre y qué uso le da la gente a la fauna silvestre. El estudio se enfocó a vertebrados en el ejido de Papá Noa Y bueno, aquí está Cristian, ¿no? Para que nos platique de su trabajo. Adelante, Cris. Hola, hola de nuevo. Eh, bueno, como sabemos comúnmente en nuestro país, las actividades económicas del sector primario y los hábitats de la, de la fauna silvestre están asociados a paisajes rurales, lo que Chris, provoca la interacción. No para, para ah, tengo internet malo. Ah, okay, me... okay. Sí, una disculpa. Eh, eh, esta situación provoca la interacción entre el hombre y la fauna silvestre. Estas interacciones pueden ser positivas o negativas. Cuando son negativas, se le conoce como conflicto. Eh, partiendo de esta premisa, nos dimos a la tarea de registrar el conocimiento y uso de vertebrados silvestres en el ejido. A partir de eh, entrevistas, registramos 88 especies de fauna silvestre utilizadas como alimento, mascota, medicinal y crianza, o que son percibidas como especies dañinas y peligrosas. Eh, a partir de esto... Eh, pudimos eh, conocer qué especies se encuentran en, en riesgo de extinción local eh, y las amenazas a las que se ven expuestas, ya sean los eh, diversos tipos de aprovechamiento o las actitudes negativas hacia, hacia los animales. Eh, y a partir, de, a partir de esto podemos proponer estrategias de, de conservación y dirección involucrando a, a los pobladores locales. Ok, gracias, Cris. Bueno, y está el otro trabajo que también realizamos y que, eh, bueno, aquí nuestro compañero César, ese que toma, entre, entre, él ese que toma la batuta de este proyecto, yo a veces lo acompaño, ¿no? Cuando puedo, pero a veces es muy pesado el trabajo que hemos hecho con Fauna Silvestre a través del fototrampeo. Entonces, adelante César, si quieres dar una explicación. Sí, bueno, este, este, como saben ustedes, el fototrampeo pues, se lleva a cabo con cámaras trampa, vaya, son cámaras que, que, hemos, que hemos puesto ya por dos años, este, son cámaras que, que toman fotografía al movimiento, vaya, esto nos ha ayudado a, a reconocer y asegurarnos, vaya, como las entrevistas que hizo Cris, que nos decían, por ejemplo, tenemos tigre, tenemos león, vaya, pero ese es un conocimiento que tienen la población. Entonces esto nos ayudó a reafirmar, por ejemplo, pues ellos decían que había una sola especie y vaya, con las cámaras trampa, pues nos ha ayudado a confirmar la riqueza de la biodiversidad de fauna silvestre, más que nada de los mamíferos medianos en, en esta zona. Uno de los resultados, pues, este gratificantes es que hemos tenido cinco de los felinos que hay en México, que es el ocelote, el yaguarundi, el puma, el jaguar, inclusive, imagínense ustedes nada más para tener esta especie clave, ¿no? Que es una especie clave y, y prácticamente nos ha ayudado a ser una especie bandera, bandera, este, ya que, pues, la presencia de estos felinos y más que nada este, el jaguar, pues, es, eso significa, pues, que es una zona conservada todavía, este, de gran biodiversidad. Ok. Y bueno, otro de los, de los trabajos que también hacemos, que es, digamos, un tanto un ambiente diferente, ¿no? Hay jóvenes, el chico que estamos viendo es Alejandro, creo que Alejandro no se conectó. Bueno, Alejandro él es estudiante de la Universidad de Baja California Sur. Él estudia biología marina y se acercó a nosotros como eh, grupo de investigadores, asociación civil, universidad, para este, hacer un trabajo que él, él siempre ha querido hacer, hacer un estudio sobre los peces condricteos, ¿no? Que, que habitan las bahías de Papanoa y parte de Barra de Potosí. Los peces condricteos son los que nosotros como, conocemos como los tiburones, las rayas, las mantarrayas, las quimeras, y eh, eh, pues obviamente que. Los trabajos que hemos estado nosotros realizando, desde los equinodermos, de peces, de mamíferos, son todos estudios pioneros, porque no ha habido gente que haya trabajado algún tema como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Eh, han sido estudios como un tanto más aislados, pero eh, lo, todos los estudios que hemos estado realizando son los que se hacen por primera vez en bayas de Papá Y Alejandro, también con Adrián, que Adrián es estudiante de Biotecnología de la Universidad de Michoacana, Está el caso de Adrián está trabajando con aspectos de genómica en, en, en tiburones, y el caso de Alejandro, que lo vemos ahí trabajando muy aplicado los dos en su trabajo, y también que trabajan con los, con los este, prestadores de servicios náuticos, aprovechando sus recorridos, aprovechando sus, este, sus pesca y todo eso, lo que hacen es trabajar, tomar sus muestras de lo que hacen los pescadores, y lo que está haciendo Alejandro básicamente es reconocer las especies de peces con dictos habitantes en mayas de Papangua. Uh -huh. Entonces aquí lo vemos ahí tomando, tomando sus muestras. Eh, otro de los proyectos que está ahorita se está realizando es un trabajo muy completo con cinco jóvenes eh, de la Universidad Michoacana que están trabajando di diferentes aspectos en torno a la herpetofauna en la Costa Grande de Guerrero. Eh, son cinco chicos ellos que están trabajando um, eh, su, en sus tesis, una de ellas de maestría, las demás de licenciatura, diversos aspectos en torno a los anfibios y reptiles, ¿no? Entonces, de estos, pues, eh, apenas está, está, digamos, como que va apenas la mitad del trabajo de campo, y bueno, ya los chicos tienen datos interesantes, ¿no? Y yo creo que en un futuro daremos a conocer ya algunos resultados. Lo que podemos decir hasta ahorita es que, también, ¿no? La herpetofauna ha resultado ser un, pues un grupo bastante interesante, eh, diverso también, ¿no? E, e, e importante. Y este trabajo pues, lo hacemos en, en conjunto, la universidad, con la Facultad de Biología, con el INIDENA, que son instituciones, son dependencias de la Universidad Michoacana, junto con Grobios también. Uh -huh. Y bueno, y está, pues, el de equinodermos, el, el, el de ¿no? Equinodermos de Costa Grande de Guerrero. Este trabajo pues lo hizo, es el trabajo que, del cual arrancamos ¿no? en el 2018, lo arrancamos y recorrimos, a mí me, nos permitió en lo personal y a los chicos que nos estuvieron acompañando conocer desde Bahías de Acapulco, hasta, desde Bahías de Siguatanejo hasta Bahías de Acapulco, no Recor recorrimos poco más de 25 diferentes playas y pues donde se podía cesar este, con otros compañeros que nos apoyaron, que lo apoyaron a él, eh, pues buceaba, ¿no? Hacían actividades de buceo, de buceo libre, o este de, como le dicen, ahorita nos va a explicar César la técnica, pero pues es buceo libre, buceo escuba y colecta directa. Y bueno, voy a dejar que César nos platique de este proyecto que para mí resulta este, ser un proyecto, pues, que lo queremos mucho, ¿no? En lo personal yo lo quiero mucho porque fue, repito, el primer proyecto de desde Ciguatanejo, Acapulco. Adelante, César. Creo que ahora sí viene lo interesante para REMEC, ¿no? <risa> bueno, sí. Este, ahora sí que los equinodermos de uh, la Costa Grande de Guerrero, como lo dijo Adriana, es uno de los primeros proyectos que, que realizamos, en, incluso todavía no estábamos constituidos legalmente, fue el primer trabajo que hicimos, y como los equinodermólogos han de saber, no este, Guerrero es uno de los estados este, con menos estudios, pero a pesar de eso es el el estado con mayor biodiversidad de quinodermos vaya para las costas este, para las costas del, del sureste mexicano vaya para esto que tenemos registradas 80 especies no este y para el presente estudio de que, que realizamos nosotros este lo realizamos desde Ixtapa Sihuataneco hasta bahías de Acapulco lo cual incluimos pues ba tres bahías hicimos algunas diferencias que ahí estaremos mostrando en algunos, prácticamente tenemos unos dos, tres artículos que tenemos por ahí, y esperemos que, que se den una, una vuelta, incluso no sé si ya los hayan visto este, al, al paso de sus estudios, entonces pues ha sido muy interesante, no sé si lo puedas pasar, este lo hicimos prácticamente conociendo los lugares primero que nada, porque ustedes saben que realmente pues, las costas del estado de Guerrero han sido poco exploradas, entonces pues a eso fue un reto, porque vaya, lo que queríamos era explorar lo que eran las costas este, de Guerrero, y para esto con los equinodermos, este, nosotros encontramos lo que fueron 80 especies de equinodermos en Costa Grande, imagínense, uno de los detalles o de las cosas interesantes que es Bahías de Papanoa, Bahías de Papanoa se compone de entre 15 y 13, 13 kilómetros de litoral marino, uno de los detalles este, como que impresionantes no es que tenemos 56 especies nada más en Bahías de Papanoa, aquí están viendo ustedes la imagen, tenemos prácticamente el 58.3% este, de los equinodermos depositados en la colección nacional de equinodermos ahí en la UNAM, este, y vaya pues Guerrero sigue reafirmándose que es el primer lugar el número de, de equinodermos para el Pacífico Sur Mexicano. Entonces, pues, este, cualquier detalle y algo más de explicación, pues, se lo estaremos explicando en alguna otra plática y charla por aquí. Ok. Bueno. Y por último, eh, bueno, no, me falta todavía un poquito. Estas, estas imágenes eh, ilustran... La experiencia de nuestros jóvenes prestadores de servicio social. Desde el 2018 que empezamos nosotros, hemos tenido en nuestro trabajo prestadores de servicio social que han apoyado a cada uno de los tesistas, a cada uno de los trabajos. Para mí era muy, es muy gratificante este, saber que los chicos se involucran tanto en los trabajos que bien aprenden a hacer, lo que hace el que trabaja con equinodermos o el que trabaja con fauna arrollada o el que hace entrevistas o el que pone cámaras trampa o el que pone las redes para murciélagos. Entonces, el hecho de que tú acerques a un joven que hacer su servicio social en, en, en la costa, ¿no? en donde tiene acceso a trabajar este, con el buzo en, en una playa o poner una cámara trampa a dos metros de subida en una brecha, qué sé yo, entonces, este pues, eso, eso uno como profesor, como investigador, pues, es, es enriquecedor, ¿no? El tener a tu lado a estos jóvenes que, que siempre tienen su, su entusiasmo y todo eso. Entonces, han sido varios los jóvenes que han participado. Yo puse imágenes de los chicos del último semestre y, pues, invitamos a Itzel. Y yo quisiera que Itzel, pues, nos compartiera eh, su experiencia. Adelante, Itzel. Gracias, maestra. Entonces, como dijo, yo llevo un semestre trabajando o apoyando a los tesistas en sus diferentes proyectos, donde he estado trabajando desde en los altos de los cerros a todas horas, ya sea muy temprano, muy noche, con el equipo de petofauna, o estar hasta nivel del mar para hacer recorridos para los nidos de tortugas, sembrarlos para que estén en un lugar seguro o estar en lanchas horas para el proyecto de ballenas o para el proyecto de peces con Lo que para mí es muy importante el, el estar dando mi servicio social aquí con Grobios porque me, me ayuda o me abre los ojos para saber qué área de trabajo es la que yo quiero, como lo había mencionado la maestra. Entonces, ahora lo que tenemos planeado hacer es una continuidad del trabajo de ballena eh, queremos hacer un, una fotoidentificación para saber la ruta migratoria de la ballena jorobada. Y también actualmente estamos trabajando en un nuevo proyecto que es de, sobre la alimentación de las distintas comunidades de orcas en Medias de Papá Nueva. Uh -huh. Gracias, Itzel. Muy ambicioso sí. el trabajo de Itzel, déjenme <ríe> de decirle, ¿no? Pero si lo hacemos va a ser un trabajo guau, wow. o sea increíble, ¿no? Entonces aprovechamos Itsel y los medios para, para ver si algún investigador, por favor, algún investigador favor. que nos Sí, necesitamos un investigador, una investigadora que nos apoye en hacer ese trabajo, ¿no? Con orcas en Bahías de Papanoa. Las hemos visto, hemos estado así muy cerquita de ellas, tenemos evidencias de su de la presencia de orcas, de su actividad. Tal parece, decía César, que andan siguiendo a, a, a la ballena jorobada con sus ballenatos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos saber más o menos, cómo se mueven y todo eso. Ojalá que, que logremos el trabajo con Itzel para este año, ¿no? Entonces, si se animan. Este, pues vamos a apoyar a Intel, ¿no? Vamos a apoyar a Intel. Muy, muy, bien. Y bueno, aquí está otro, otra. No es tanto un proyecto sino una acción, ¿no? También grobio se preocupa junto con la universidad, junto con los jóvenes, de promover diferentes este, acciones, ¿no? Yo le hemos, le hemos, puesto, le hemos puesto nosotros a las acciones, lo que podemos hacer como ciudadanos, como gente preocupada por cuidar nuestra casa nuestro planeta. Y entonces, este no sé, quien quiera participar de los jóvenes, César, Itzel, quien quiera puede hablar sobre esto porque lo conocen, ¿no? Adelante, chicos. Yo les dejo a ustedes el micrófono. Como que nadie quiere hablar, ¿no? <risa> bueno, este, este es una, una invitación que, bueno, este, al ver tanta basura, vaya, este, a pesar de tantos este, talleres este, de cultivar a las personas, de hacer este, talleres de educación ambiental en la costa, o sea, como que no ha, no ha permitido eso de inculcarles la cultura, entonces, pues saber una problemática de la basura que se encuentra en Bahías de Papá pues a eso hay que buscarle una solución, vaya, entonces lo que hemos es hacer invitación a una empresa privada, vaya, que, que se llama Pet Atlán, por ahí nos va a estar escuchando en Facebook, y ojalá los comparta. Este esta esta persona pues recibió nuestra nuestra solicitud y a base de meses él estuvo haciendo como que buscando donaciones y para esto tiene como 15 días apenas que se hizo pues ya el proyecto, lo que es la recolección de PET, vaya, no no va a solucionar el problema, pero va a mitigar un poquito el problema que tenemos del PET que lo tenemos prácticamente en todas las playas y para esto resolver un poquito sobre la problemática que tenemos con o la interacción que tenemos con la que tiene la tortuga o algunas especies marinas más que nada porque pues ya saben que la basura siempre pues va a llegar al, al mar no entonces esto pues ayuda a mitigar un poquito este la basura que, que se encuentra en, en la playa y para esto pues para cultivar o para este, concientizar a las personas que vean que hay ahí contenedores y hagan eso no inculcarles hacerle pues un poco de cultura y para esto pues ya ya se va viendo resultados porque pues este, ya los contenedores pues, prácticamente están llenos en ocho días entonces eso eso quiere decir que, que ha tenido buen resultado y pues se ha cultivado un poquito más la gente en lo que es en esta zona que trabajamos nosotros así es y los invitamos, ¿no? A que usen los contenedores, los que están en Valles de Papanoa, los que están en Ciudadanejo, los que están en cualquier playa, que los usen, ¿no? Que los usen. Porque imagínate, a, a, yo le digo a César, ah, hay un equinodermito que se salve por, por, por evitar, ¿no? Que llegue un plástico, que llegue un plástico al mar. Uh -huh. Y bueno, por último, entonces, nada más para cerrar, Bahas de Papanoa, Costa Grande ha sido el hogar por algunos días para los estudiantes de nuestra Facultad de Biología de la Universidad Michacana porque ha sido su laboratorio, ha sido el lugar donde aprendieron a hacer el trabajo de campo para invertebrados y para algunos vertebrados durante el 2018 y 2019, cosa que no se pudo realizar en el 2020 por situaciones de pandemia, ¿no? Pero créanme que nosotros un día hicimos un recuento de cuántos jóvenes, como 500 jóvenes, ¿no? 500 jóvenes que en dos años visitaron la Costa Grande de Guerrero y, y bueno, y que, y que apoyaron ¿no? a, este, a este gran trabajo. Ellos aprendían las técnicas y los chicos estesistas estaban desarrollando su investigación. Uh -huh. Entonces nada más invitarlos a, a, que, a que nos visiten ¿no? en nuestra página, es Guerrero Biodiversidad, estamos en Facebook. Y bueno, aquí César nos puede decir de todas las demás que ha formado en YouTube y no sé qué tanto César, para que también nos sigan por aquí. Uh -huh. ¿Cuáles son? Pues tenemos este, Facebook, que es Grobios AC, Guerrero Biodiversidad, y también tenemos este, los mismos videos, vaya, que, que subimos en Facebook, también los subimos a YouTube, obviamente con una mayor calidad, pero son esas las redes sociales, nada más, y obviamente el correo, que por ahí se los van a poner. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Entonces, vean, ese es un trabajo de nuestras cámaras, ¿no? Cuando nosotros vemos a estos animalitos en nuestras cámaras, ¡ay! Se siente tan bonito, ¿no? Tan bonito que, que tienes el registro. Uh -huh. Entonces, nada más para terminar, reconocer que que el este, este esta, esta amalgamiento entre la universidad michacana, entre una asociación civil, yo, yo como representante de la universidad, con mis estudiantes y colaborar con una asociación civil, con las organizaciones, aquí tenemos eh, enlistados algunos de los trabajos ¿no? que, que se hacen, eh, que hemos estado platicando pero hemos este, realizado también programas de capacitación, como hacia los campamentos tortugueros o hacia un turismo de naturaleza. Hemos hecho colaboración y vinculación, por ejemplo, con el centro de acopio Pet, Petatlán, ¿no? de, de, de Petatlán Guerrero, con SEDMAR, con este proyecto del campamento tortuguero de SEDMAR, eh, que SEDMAR quiere decir Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Número 27 Leona Vicario, ¿no? así se llama SEDMAR, con el grupo de voluntarios hemos logrado un, un, una vinculación con organizaciones locales como la propia Asociación de Hoteleros y Restauranteros Locales de Bahías de Papanoa, prestadores de servicios náuticos, por ejemplo, los de Puerto Vicente Guerrero, cooperativas pesqueras, campamentos tortugueros, y a nivel este, internacional, ¿no? con organizaciones internacionales como lo es la Fundación Guaesau Guerrero, que opera, ¿no? este, que opera en, en Barra de Potosí, pero es una, es una fundación extranjera, y la Red La que es una red en ¿no? Que es una red eh, en América, en el que tiene que ver con la conservación y protección, acciones hacia La tortuga y Y y acercamiento la y acercamiento y bueno y de Tecma del con de Tecmanegaleana y ejidales del Ayuntamiento de de Galeana y las comisarías ejidales. De diferentes lugares en Vallas de Papanoa. Nosotros queremos reconocer esto: de que la universidad, ¿no? como institución este, de educación superior, con una organización eh, como lo es una asociación civil, pues hemos logrado esto, ¿no? De tener esa colaboración con la formación de recursos humanos, con la liberación de servicio social, con la obtención de títulos académicos, con publicaciones, con la experiencia laboral, ¿no? Entonces a través de eh, y qué la comunidad, ¿qué es lo que gana la comunidad, ¿no? O sea, ¿qué gana la comunidad con este, con este eh, empatar las, las las acciones? Pues logramos capacitar, ¿no? En algunos aspectos, algunos cursos, talleres. Eh, guías para ecoturismo, vinculación con dependencias federales, de capacitación para el trabajo, como los becarios que, en este caso, como Kevin, ¿no?, que es becario de jóvenes construyendo el futuro, apoyo para gestiones entre gobierno municipal y estatal, liderazgo en las comunidades, impulsar el trabajo responsable y sustentable, etcétera, no Entonces, esto, eh, pues creo que, que, que, que lograr ¿no? esta de sumar el conocimiento que, que tenemos, en la, la experiencia, el conocimiento que tenemos en las universidades, poder trabajarlo con la comunidad, como decía Sara, a través de la ciencia ciudadana, ¿no? de conocer el saber con el trabajo que hizo, por ejemplo, Cristian, con lo que hizo, lo que está haciendo Saraí, de tomar la experiencia que tiene la gente. La gente conoce más sobre ballenas que nosotros que hemos estado en las aulas. ¿no? Entonces, hemos estado... Eh, intercambiando esas ideas, y para nosotros ha sido sumamente enriquecedor el trabajar con las comunidades, ¿no? Entonces, la universidad gana, la, la comunidad gana, y la asociación también, ¿no? Tenemos esa relación, la hemos puesto mutualista, ¿no? Porque hay un enriquecimiento entre la institución de educación superior con una ONG, como es, lo, como es el caso de Globos. Entonces, bueno, esa es una imagen de nuestra especie de bandera, del jaguar que cuando nosotros la, la, la registramos yo ahora sí como que increíble, ¿no? Eso ya tiene este, va para más, va para un año, ¿no? De esto. Uh -huh. Entonces aquí tenemos este el logo, por así decirlo, la imagen, ¿no? Típica de, de cuando entras a las playas de Vallas de Papanoa, donde reconocemos que Vallas de Papanoa eh, o Guerrero Biodiversidad hace estudios pioneros sobre biodiversidad desde el 2018 a la, a la fecha en Costa Grande y que los estudios que se realizan brindan la posibilidad de encontrar más especies bandera por la diversidad de sus hábitats y la complejidad de sus poblaciones de flora y fauna. Y me estoy refiriendo a fauna terrestre y fauna acuática, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos algunos de los... De las, este, aquí está el correo de, la, de Grobios donde pueden ustedes mandar Cualquier tipo de solicitud, ¿no? Pregunta, lo que sea, comentarios, y, la, y invitarlos a que nos visiten en nuestra página. Y esto es mi correo personal, ¿no? De la institución. Bueno, pues con esto creo que terminamos y muchísimas gracias por su atención. Estamos aquí al pendiente para cualquier este, comentario. Pues ahora sí que muchísimas gracias, Adriana. Pues yo más que nada... Quiero señalar que, que a mí me parece impresionante, ¿no? Creo que a todos en la REMEC nos parece impresionante. Yo tuve la oportunidad de conocer su proyecto en el Congreso Latinoamericano de Quilodermos de, de, de la Paz. Y me pareció bastante impresionante que un proyecto tan grande, tan completo, que implica la parte terrestre y también la parte marina, eh, pues no es tan conocido, ¿no? A lo mejor fuera de, de Guerrero y de Michoacán. Y pues nosotros como red, este, estamos buscando precisamente dar a conocer a la gente, eh, servir como un vínculo, este, pues entre colaboradores. Pues queremos hacer eso, ¿no? Servirles a ustedes como un vínculo dentro de lo mucho o poco que podamos hacer, este, pues para que sea más conocido toda esta labor que ustedes están haciendo, porque la verdad es impresionante, ¿no? Están trabajando tanto con estudios base, conocimiento de la biodiversidad, que son súper necesarios, porque si no sabemos qué tenemos, entonces tampoco podemos saber qué es lo que uh -huh. vamos a proteger. Este, uh -huh. Pero además están trabajando tanto con la parte marina como con la parte terrestre y están involucrando a las personas de las comunidades, que es algo que muchas veces eh, no logramos este, como investigadores aterrizar. ¿no? Esa conexión entre trabajar con la gente local y trabajar con la gente dentro de la academia y ustedes lo están logrando. Entonces, pues yo quiero reconocerles mucho toda esta labor que han estado haciendo y quiero invitar a todos los colegas que nos están viendo, o a los que vean la retransmisión, a los que nos siguen, pues a que sigan este, el proyecto de Guerreros de Diversidad, que se acerquen a ellos, que busquen colaborar. A lo mejor esta puede ser una este, ventana de colaboración para eh, pues que ustedes vayan a muestrear a esta zona, que como bien dice César y dice la doctora Adriana, está poco estudiada, pero también que ustedes aporten su granito de arena, ya sea pues a lo mejor en la parte de financiamiento, en la parte de pues, su labor como especialistas ¿no? porque pues, la, la doctora Adriana es especialista en muchas cosas pero no puede ser especialista en todos los grupos ¿no? entonces necesita también el apoyo este, pues, de nosotros como antinodermólogos de otros especialistas como ya lo señaló bien ella este, de un especialista en ballenas, en orcas en otros grupos los que trabajan con fauna terrestre que se quieran sacar a este proyecto y pues que se haga ahí la, la sinergia, ¿no? Para seguir trabajando. Porque es muy importante empezar a, a trabajar con más este ímpetu esta zona, ¿no? Y la verdad que ustedes están haciendo una labor impresionante, ¿no? Por ejemplo, esta problemática de los pasos de fauna es algo muy necesario y ustedes ya tienen esa, este, esos estudios base, ¿no? Que comprueban que son necesarios los pasos de fauna. Entonces, pues me parece una iniciativa excelente. Y pues no, no tenemos muchas preguntas del público, pero yo les quiero preguntar. Eh, bueno, ya nos dijeron este, que nos podemos acercar por medio del correo de Guerreros Biodiversidad, eh, pero me parece muy interesante toda esta parte, este, pues de que tienen algunas personas contratadas por medio de, de estas becas de jóvenes, este, compartir el de futuro, de, este, también tienen servicios sociales, prácticas. Entonces, por ejemplo, chicos que estén en otras universidades, también se pueden acercar a ustedes, eh, en contacto con otros investigadores, cómo se puede dar. Uh -huh. Sí, así es. Eh, les puse como ejemplo a Alejandro, ¿no? Alejandro Esquivel, él es eh, estudia biología marina en Baja California. En, él entró porque alguna vez hicimos una convocatoria en la página para jóvenes voluntarios, ¿no? Cuando empezaba lo de la pandemia, como que los chicos no sabían ni qué hacer, estaban así como que viendo a ver qué hacían. Entonces nosotros hicimos esa convocatoria de que, pues, gente que estuviera ahí en Guerrero, pues, promover algo, ¿no? Ir a, a sembrar árboles, a limpiar alguna playa o lo que sea. Y este chico nos contactó de esa manera, él, él, él nos contactó, pero él es estudiante de biología marina en Baja California. Entonces, ya después, después de eso, pasó el tiempo y nos volvió a contactar para decir que quería trabajar. Le dije, oye, pero si tú estás allá en Baja California, ¿no? que vienes a hacer acá, Guerrero? No, no, no, pero sí, yo quiero trabajar en Guerrero, que, eh, me, me gusta mucho y, este, y pues yo quiero trabajar sobre esto. Así como Alejandro, pues yo creo que pueden venir más, ¿no? Son bienvenidos. Bienvenidos los investigadores, bienvenidos los estudiantes, bienvenidos los voluntarios. Yo creo que lo que nosotros, lo que a veces necesitamos son manos, ¿no? Manos y, y, e ideas. Ideas, yo digo a los chicos, ¿saben qué? Este, vamos a hacer esto, pero ideas. Necesitamos ideas, necesitamos, a veces, eh, como, como muchas veces eh, lo hemos escrito por ahí, César es mucho, mucho de escribir eso, pues sumando esfuerzos, ¿no? Sumar los esfuerzos para poder, este, para lograr. Y así lo hemos hecho. Así lo hemos hecho en, en, en, en todo, ¿no? El, el sumar, sumar, sumar, sumar. Uh -huh. No sé si alguien de los chicos quiera uh, comentar algo. Chicos, dudas, inquietudes. Este es un momento de, de hacer uh -huh. las peticiones. <risa> sí. O <risa> de hacer sí. los comentarios finales. ¿Alguna aportación final que quieran hacer? Uh -huh. A ver, Cristian, voy a preguntarles yo porque les da miedo hablar en público. Cristian. Hola, ¿qué tal? A ver, cuéntanos. Eh, cuéntanos, pues, ¿qué pasó el, el, el mes pasado? ¿Perdón? ¿Qué pasó el mes pasado en tu vida? Ah, pues yo este, eh, estoy recién titulado, tengo apenas un necesito. este, Después de un arduo trabajo eh, de redacción durante esta pandemia pues al fin se logró. <risas> sí, Cristian se tituló en línea, se resistía a titularse en línea y para él fue un poco difícil, ¿no? Porque sus trámites empezaron a hacerse poco antes de que empezara la pandemia, vino la pandemia y los trámites se tuvieron que hacer por los medios que la institución nos, nos, nos decía. Eh, se tardó un año, ¿verdad? Pero lo logró, ¿no? Lo logró y pues el mes pasado nosotros estábamos en Papanoa haciendo un trabajo, eh, bueno, con los, lo, lo que acostumbramos, ¿no? Y cada mes o cada dos meses, y pues desde allá le hicimos el examen recepcional, ¿no? Yo estando en Papanoa, él estando en Morelia y este, algunos ciudades, no sé en qué otra parte, pero estábamos atentos de la, del examen que practicó Cristian. Uh -huh. Muchas felicitaciones, Cristian. Y les voy a leer un este, saludo. Les manda el campamento tortuguero Sermar 27. Dice, ah. felicidades por, el por la excelente vinculación. ello hace que el trabajo académico en el aula se fortalezca con la práctica en el campo de sus alumnos. Y aquellas ah, personas, bien. los grupos e instituciones que apoyan. Entonces, ahí tienen las felicitaciones de que también nos unimos nosotros como Reme. La verdad que es un proyecto... Impresionante. Sí, sí, la verdad, sí. Este, aquí están todos invitados. Yo siempre lo he dicho, no, Guerrero los va a recibir con brazos abiertos. Inseguridad hay en todas partes, no nada más, ¿no? En todas partes. Y Guerrero es hermoso, Guerrero es hermosísimo y hay mucho por hacer por la gente de Guerrero. Uh -huh. Por la Así gente, es. por la, de todo, todo, la flor y la fauna. Uh -huh. Así es. Y de hecho, es un tema sensible, pero muy importante, ¿no? Que tal vez mucho de el que no se haya trabajado en esta zona de Guerrero, de Michoacán, es precisamente por la inseguridad, ¿no? Pero pues aquí está la prueba de que se pueden hacer las cosas, de que hay maneras de vincularnos, de trabajar de la mano de la gente local, que nos puede pues también ayudar para que las prácticas de campo, las salidas no sean peligrosas, a ver dónde y dónde no podemos trabajar. Este, y pues ahí está la invitación, ¿no? A vincularse con los chicos de guerreros Biodiversidad, con la doctora Adriana, este, con la Universidad Michoacana, con el CETMAR, con, con las diferentes este, pues, instituciones que se han unido a esta iniciativa para hacer muchas cosas, ¿no? Podemos hacer muchas cosas interesantes, este en pro de la conservación, también de la investigación. Y pues ya saben, aquí están las puertas abiertas este, de Guerreros de Diversidad y también de la rem para lo que ustedes quieran. Y pues no nos queda más que agradecerles de nuevo este, que hayan aceptado nuestra invitación para estar aquí. Teníamos muchas ganas pues, de conocer más sobre el proyecto. La verdad que nos dejaron impresionados. Este, si los chicos quieren tratar más adelante eh, más este, extensamente sus proyectos conforme vayan avanzando ya saben que aquí las puertas de la están abiertas para ustedes esperemos también que gente del público se anime a ponerse en contacto con ustedes este, pues para tener más colaboraciones y seguir adelante con este proyecto y pues no nos queda más que recordarles este, a nuestros seguidores que vamos a seguir este, trabajando en la en entrevistas, vamos a seguir compartiendo eh, contenido por medio de la Remec y pues ya saben, están invitados a seguirnos por medio de nuestras redes sociales, tenemos el canal de YouTube donde pueden consultar esta entrevista ahora que termine y también las entrevistas pasadas que hemos tenido eh, tenemos también los canales de, bueno, este, el Instagram y el Facebook donde pueden también consultar esta entrevista y todos los contenidos que estamos compartiendo constantemente sobre divulgación sobre quinodermos este, las colaboraciones y pues nos despedimos hasta la próxima, les agradecemos mucho por habernos sintonizado le agradecemos mucho a la doctora Adriana a César y a todos los chicos de Guerreros Biodiversidad y gracias. pues seguimos gracias. en contacto hasta luego. hasta luego muchas gracias muchas gracias chicos